Hola, mi amor, mira, este, tranquilo que si sí voy a ir a mi chance, que si sí voy, cuesta me espérame, tranquilo. Mucha gente, por el hecho de que los demás prosperen, crean una envidia negativa. La envidia es mala, es negativa. Uno no tiene que ponerse envidioso, más bien, la competencia es buena porque te motiva a seguir adelante, a prosperar, a hacer nuevas cosas, a abrir tu mente y buscar nuevas formas de brindar servicios y productos y todo lo demás. No creas en nadie, si alguien está hablando paja escúchalo, pero no le creas nada escúchalo y cierle la corriente pero no le creas nada que se muera en su en su pozo de mierda que piense lo que quiera igual eso no importa a uno lo que le importa es progresar uno mismo que hablen lo que quieran que hagan lo que quieran pero que no lo molesten a uno eso es todo y ya yo siempre he dicho que aquí afuera en la sala. Con dos ventiladores o uno solo. Se resuelve bien fino. El aire es bien, sí. Pero también el ventilador es más barato. Y conchale. Ofrece también la comodidad. De estar tranquilo ahí. Y tener todo su broma refrescadita. Entiende. Entonces bueno. Eso es importante. De tenerlo en cuenta. Entiende. Y bueno. Estar tranquilo. Y no pensar cosas malas. Ok. Bien. Sabes que. Siempre. Hay personas por ahí. Queriendo poner la piedra de tranca. Y son todas. Todo el mundo quiere venir a ladillar. Pero ven. Cuando. Te vayas a expresar. Exprésate hablando términos positivos. Escucha una cosa. La frase. Que tiene que. Seguir después del saludo de, hola, todo bien, buenos días, eres una persona genial, alientas a los demás a ser mejores personas, bueno, yo siempre lo he considerado a usted una persona muy respetable, muy ejemplar, ahora voy a hacer mis actividades y después hablamos, Bien eso es todo, eso de decir, yo lo, yo lo considero a usted una persona ejemplar, ahora voy a hacer mis actividades y luego hablamos, esa es una buena frase para complementar ese saludo inicial del hola todo bien y eso, bueno hermano ya lo sabes, esa es la recomendación del maestro, porque sabes que yo te digo las cosas por tu bien para que seas mejor, para que te optimices, Dios te bendiga, chao. Tú lo que eres, un maldito enfermo, buenísimo de tu madre, no sé quién coño la madre sea, pero anda a anda, cogerte a la madre tuya. Hola mi amor, mira, este tranquilo que si voy a ir, a mi chance, que si voy, espérame, tranquilo.